una gran moda, dos gorros grandes, que dormido. Echá, chá. Ahí, ahí, un poco precipito. Esto también sirve para macharte la cabeza. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al canal otra vez. Hoy vamos a hacer una sesión de fotos en casa. Sí, porque está lloviendo mucho afuera y no quiero salir con tanta lluvia. Pero además, yo no voy a hacer este modelo de hoy. Así que, ¿qué tal si tenemos nuestra invitada especial del canal? Que ya la has visto antes. Así que, un aplauso, que bien viene. Te va <risa> <risa> invitada especial de hoy. Ustedes ya la conocen, mi pareja, Sabrina. Y ahí va a hacer mi modelo de hoy para utilizar los rincones de nuestra casa para hacer unas fotos que hace la estilo Tumblr, así para que ustedes Parecía. vean. Así. Bueno, parecidas. Así que vamos a empezar. Ahora, chicos, nuestra primera para la cocina, donde toda la media surge de la comida. Y aquí están nuestras super parejas con su super café totalmente imaginario, porque el 99% de la foto que están tomando algo totalmente mentira no hay nada en la taza siempre es una mentira no están mintiendo a nosotros la gente de Tumblr ahora chicos vamos con la escena cinematográfica 1, 2 y 3 wow los colores como cambian y además otra sorpresa que tengo yo ustedes también una lámpara ahora mira cómo cambia de color aquí está mira cómo cambian los colores tiene una fiesta uh, uh, uh. fiesta fiesta fiesta Ok chicos, cocina, check, totalmente listo. Ahora vamos con el segundo lugar de la casa. Check. Sí. No. <risa> un buen lugar chicos, si tienes espejo y tienes la posibilidad de estar detrás de un espejo y sacar fotografías, mejor aún. ¿Qué tal si utilizamos este espejo para utilizar la foto? Ahí no puedo hacer. Y además, está leyendo un libro, ¿qué te parece? Con Me frío, encanta. ¿verdad? Te encanta Sí, sí. Silencio, gente silencio Silencio Y bueno chicos, ahora vamos a hacer un cambio de colores, ¿qué les parece? Sí. ¡Wow! Cambio de colores, increíble ¿Quién es esta otra persona? ¿Te da otra además más de la otra persona? Hay tres ¿Somos tres? Somos ¿Tú todos? eres tres? Yo no. Yo no. no eres parte de ah, Yo estoy aparte. No. <risa> Ni siquiera estoy. No. No, okay. Estás atrás. Estoy atrás. <risa> estoy detrás de cámara. Sí. Ok. <risa> Literalmente estoy detrás de cámara. Vamos a comenzar con el b-roll. Y listo chicos, segundo lugar, ahora vamos con el tercer lugar que en realidad es muy parecido, vamos a utilizar las rejas del balcón voy a hacer unas fotos además voy a utilizar las luces que son estas que están atrás de mí, que son estas, por eso voy en la sombra, y además que se está oscureciendo voy a utilizar cosas de la casa como un sencillo tenedor, sí, un tenedor. para hacer un efecto de, de sombra y luces y todo eso, vamos con el tercer lugar ya Listo, chicos, balcón. Listo. Ahora vamos con el último lugar de la casa que vamos a utilizar, que va a ser el lugar sagrado. El lugar único. Nuestra habitación. Y aquí, chicos, nuestra habitación. Ay, Dios mío, la espalda, que la tengo jodida ya. Ay. Aquí vamos a hacer el último lugar de la fotografía. Así que vamos allá. Uy. y bueno chicos eso fueron vea tiempo mucho sol ah, mucho mejor ahora sí puedo ver. y bueno chicos eso fueron algunos tips y consejos que pueden hacer ustedes mismos dentro de casa para hacer unas sesiones de fotos y nada para tener una foto para Instagram para Tumblr para Twitter para todos lados que ustedes quieran y bueno espero que hayan disfrutado de estas fotos que hicimos hoy yo me disfruté demasiado de estas fotos fueron muy divertidas y recuerda seguirme en Instagram te los dejo por aquí abajo en la descripción y además te dejo aquí un flash Así que revienta el botón de me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te dice cada vez que suba un video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.